La mariposa de cristal, Greta otto, Greta otto es una especie de epidotero, districio de la familia Nymphalidae de alas transparentes, es comúnmente llamada mariposa de cristal o espejitos, esta especie presenta unos comportamientos especiales como largas migraciones y le. Su legadura oscila entre 5.5 y 6 centímetros. El tejido entre las venas. De sus alas, parece de virus al carecer de escalas de color. El borde de sus alas es de color marrón oscuro a veces teñidas de rojos o naranja y su cuerpo de color oscuro. Esta especie de mariposa descrita en 1854 es endémica de América Central, subcontinente en el cual habita principalmente en zonas húmedas. Se puede encontrar en América Central, los adultos realizan migraciones de México a Panamá, también se pueden encontrar en Ecuador, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela. Se alimenta del neta de una variedad de flores tropicales comunes como la lantana pero prefiere poner sus huevos en las plantas solanáceas del género tropical cestrum. Las orugas verdes se alimentan de estas plantas tóxicas y almacenan toxinas en sus tejidos lo que las vuelve tóxicas para sus depredadores, en especial para las hormigas para poner a clavata. Los adultos también son tóxicos, pero su toxicidad se debe principalmente a que los machos se alimentan de las flores cuyo néctar contienen alcaloides, por ejemplo de la familia Asteraceae. Estos alcaloides se convierten en feromonas con las que los machos atraen a las hembras. Gracias por tu visita al canal vuelve pronto